Sana en hechos reales. alguien me tiene que dar trabajo de cualquier cosa yo tengo que trabajar Hablando construcción de cualquier cosa Julieta, dime ayer fui a un sabes ¿En que serio? encontré un vestido ¿Más, más bonito no lo puedo creer Yeah. Tengo que irme a comprar ahora mismo. ¡Vamos! ¡Me llevas! Sí, claro sí, sí! ¡Vamos! Señorita, señorita. ¿Sí? ¿Me puedes Ay, hacer un favor? Sí. a este qué le pasó Sí, a dígame, dígame. Mire, si me pueden ayudar con un dinerito, lo que pasa es que yo tengo... ¿Qué mis yo mis... he hecho en este mundo? Que tengo que encontrarme con este tipo de gente. Señorita, pero si yo solo le estoy pidiendo unos centavitos para... No llevarles. puedo creer que tú seas así. ¿Y tú ¿Qué te pasa, estás, ¿Y tú estás defendiendo a este tipo de personas, hermana? ¡No te está haciendo nada! Sí, yo solo quiero un par de para llevarle comida a mis hijos que tienen hambre. Está pidiendo dinero. Él puede perfectamente bien ir a trabajar. Sí, ya fui a buscar trabajo, señorita, pero tengo mala no, suerte. No, tú, no, no, tú no lo no. puedes juzgar si no sabes la situación por la que le está pasando. Que te pasa? Ubícate. ¿De dónde venimos? Se te olvidó de dónde venimos, de abajo, Julieta. No, no, por se, por no, favor. no se pelee, no se por pelee. Por favor, no me toques. Yo solo ¿Qué retiro. te pasa? Tú le vas a dar dinero. Sí, me... para que se compre algo. Mire, señor, aquí está todo esto, señorita. Julieta. Sí, por favor. Porra, que Mucho Dios me bien. lo bendiga. Muchas ¿oyos? gracias, muchas gracias. Disculpe, disculpe si la molesté. No me estés tocando, por favor madres ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Se encuentra, ¿se encuentra bien? Ay, ¡No encuentra, me se... toques, por favor! ¡No, señorita! ¡Le, Tú a, le, le llamo vez. una ambulancia! Ay, ¡No me toques! ¡Señorita! ¿se, ¡No me toques! ¿Se siente bien? ¿Se siente bien? ¡No me toques, por favor! ¡Señorita! ¿Quieres que, que le llame a ambulancia? ¡Le voy a llamar a ambulancia! ¡No me toques mis cosas! ¡Te estoy diciendo, por favor! ¿Qué te pasa? Solo le voy a llamar una ambulancia. Usted no se siente bien. Usted no está bien. Deja mis cosas. ¿Aló? ¿Aló? Trae mis cosas, por favor, no me... 911, ¿cuál es su emergencia? ¿Estás tocando? Sí, por favor, me pueden mandar una ambulancia. ¿Dónde estoy? ¡Ay, mi mierda! Ah, 511, Newcastle Road, ¿no? me pueden mandar una ambulancia, por favor. Deja mis gracias, cosas, gracias, no seas atrevido. Gracias. No seas atrevido. ¿Te sientes bien? ¡No me toques! ¡Ayuda! ayuda. ¿Alguien me puede ayudar? Por favor. Ayuda, ¿Dónde? ¿Dónde? Perdone, señora, perdone, señorita. Yo estoy bien, estoy bien, gracias. ¿Seguro que está bien? Estoy bien, estoy bien. ¿Puedo ayudarle en algo? No, yo estoy bien, señora. ¿Ya comió? Le voy a ser sincero y no, no encuentro trabajo. Pues yo tengo un amigo, tiene una empresa. ¿Le podría dar un, un espacio ahí, tal vez? ¿Usted haría eso por mí, señorita? Claro que sí, con gusto. Gracias, señorita. Es un ángel, señorita. Ok, vamos a ver si es que tengo una tarjetita por acá, ¿ok? Gracias, señorita. Aquí pide, está. Pide que Llame este número y dígale que va de parte mía, ¿sí? ¿Cómo se llama usted, disculpe, señorita? Rosa Linda. Rosa Linda. Sí. No, este, es el, este es el teléfono de ellos. Sí, dígale que... Va de parte va de, mía. de parte mía. ¿Okay? Muchas gracias, señorita. Le voy a agradecer mucho, dice que yo desde hace ratos que ando buscando trabajo, no encuentro, eh, ya me cortaron la luz, no tengo teléfono, eh, tengo dos hijos que mantener y a mi esposa. O sea, la verdad que gracias, señorita. Seguro, gracias, seguro lo ayudará. Gracias, muchísimas gracias. Mucha suerte, mucha la, suerte. Que Dios la bendiga. Gracias, Dios.